fiscalía ha hecho públicas varias informaciones y pruebas que tiene en su poder que según lo que señaló en la semana que termina eh, evidencian que ingresaron dinero de la multinacional Odebrecht a las campañas presidenciales del 2014 a las de el presidente Santos y a la de Oscar Iván Zuluaga. Ahora bien la Fiscalía General adelanta una investigación de naturaleza penal, en tanto que el Consejo Nacional Electoral adelanta una investigación de naturaleza electoral. Es decir, se ocupa de establecer si hubo infracciones a la legislación eh, electoral y desafortunadamente, eh, por falta de claridad en los términos, a este momento no se sabe si ya hay caducidad de la acción sancionatoria o no. La legislación electoral establece que a los partidos, candidatos y sus gerentes en la financiación de las campañas no les está permitido, primero, recibir dineros a cualquier título de personas eh, naturales o jurídicas extranjeras. En segundo lugar, eh, de haber recibido ese dinero y no haberlo reportado se estaría configurando una segunda infracción consistente en no haber reportado la totalidad de ingresos y gastos y en tercer lugar con base en las dos anteriores se configuraría una violación al tope máximo de eh, gasto en la campaña que fije el Consejo Nacional Electoral si eso llegase a demostrarse adecuadamente entonces el Consejo tendría que proceder a imponer las sanciones que la misma ley establece.